Es como la, esta loca de la Huachot. ¿sí? Ya, la de Matrix. los locos de Matrix, o sea, las locas de Matrix. Las locas de Matrix, que eran locos cuando hicieron Matrix, sí, eran por... los locos. No se repite aquí su. Es muy loco, ¿ah? ¿eh? De verdad, son dos hermanos hombres que sí, los por... dos se transformaron en o sea, mujeres. Los hermanos huachos, yo lo conocí después que se hicieron. Eh, claro, y ahora eh, creo, pero creo que la última película la hizo sí, venía una, una ahora. y creo que claro. ahí nomás va, va, va abajo, bueno, ¿no? el, el, rollo, el rollo es que la Wachowski hace poquito habló sobre Matrix y ella lo que quería decir lo que dijo es que Matrix se transformaba eh, eh, el tema final de Matrix era eh, el, el intercambio de cuerpos el trans, lo trans, eso era y todo no, loco es, un... así sido metido, no, loco, salte del sistema, toma la, la pastilla que verde. Que <ríe> bueno, bueno, todo Todos, bueno, descachando ni una weá dándole más, que... más, dándole una weá más. Bueno, <ríe> sí. no es no, no, que las máquinas computadoras, sí, de hecho agarró ese matiz después de la tecnología, pero cuando ellos empezaron a hacer el, el tema era un, una persona atrapada en el cuerpo de otra persona. Y cómo, y cómo esta persona... El, el viaje de esta persona para aceptarte y para. Yo, yo vi Matrix eh, hace mucho tiempo y no, no me acuerdo mucho y no, para valer no el Pero claro. yo me acuerdo que. Y tampoco entendí porque había mucha gente que era. Con, y todo el mundo hablaba de, y como que estábamos todos conectados. yo nunca canché con eso, Pero claro. Sí, también, porque yo, un... internet. sí, pero es que la gente le da. Me mete, wey, es que yo siento que como que. Le... Es más enrollado de lo que te quieren decir De, de, de lo que realmente te quieren decir Oye, no, yo quiero no, Mira, igual tú igual me has dicho wea, Es que yo no, no, no vería yo, O sea, yo he visto Películas que de repente no, la, la agua de la sangre en Drácula No la había cachado no, no, no, porque no Sí, pero igual sí. No hay un concepto muy, muy entretenido en el arte, que es que, a quién le pertenece la obra, ¿cachai? ¿Sí? ¿Al artista o a la persona que ve la obra. ¿Cuáles son los límites del humor, <ríe> me carga eso Hola, ¿Cuáles claro, son, son es los que... límites del humor? ¿Cuáles son obras malas y obras... <ríe> Filosofía dura y pura. Que es, es meofome, ¿verdad? pero también es interesante hablar, pues, hasta qué punto... Porque claro, yo, hago, yo, yo soy un artista y, dibujo, y hago un dibujo de una flor, y lo presento. Y tú vas y lo miras y decís, ah, tiene forma de pico esa flor. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Cachai? Y yo no tenía ni la intención de darle más forma de pico. <risa> es, pero, que... <risa> es un tema de la que es. ¿Cachai? hubo el pico, ¿es? ¿eh? Exactamente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo pretendí mostrar? ¿Qué es lo que vio el otro huevón? ¿Qué es lo que intentó... No, pero yo el... tengo, tengo clara esa hueván. Yo, ¿Sabes qué? Yo, yo con mi curso rápido de, de dos minutos de composición, eh, caché Ah, Eres un experto ahora con ese curso. Sí, no, ver... yo me manejo todo el rato, weón. Yo, yo weón, dame una película, weón, y te, dame, dame un guión, y yo, yo te hago una película en tres minutos, perro. <risa> dame dos escalas nórdicas, weón, y te hago un tema así todo solo. Dame la cámara, dame una cámara. No, weón, yo sabes que yo siento que, y creo que te lo comenté, eh, no, no cualquier web arte No, o esa weón la chuparte el pico, weón, con esa chupa Chupame la bola, loco. No, porque, perro, yo siento que, por ejemplo, tú vas a hacer un... tú esa la caché mejor que yo, por ejemplo, cuando hablábamos loco el cartel, ya, tú así ya, un loco te dice ya, eh, oye, voy bueno, a darme un cartel y la hueá, y tú así ya, le pones tú un... ¿qué colores combinan? ¿un morado, un morado no, con un amarillo? No, un... No, no, no. ¿un verde? Ahí tenéis como una, una triada No sé cómo se llama la hueá Tiene un nombre esa hueá Eso tiene una forma de hacerse No es llegar, ¿cachai? Y hacer Componer ah. el espacio, el equilibrio toda todo esa hueá Si sí, hay que componer la hueá Entonces si viene un hueón Y me dijo un pico Anda a hacer esa hueá Y te lo pedís la raja, po weón. No hay con con weón. Pero es que más eh, Sí, está bien Está bien, está bien ¿no? eh, eh, Es como el loco pero... El loco de Es como el loco de ah, el lobo, weón. Ya, pero es que no es tan fácil, no es tan fácil. Está bien lo que tú decís, porque es cierto, es cierto, pero es que el arte también, puta, ¿qué el arte? Ah, ¿y, y cómo lo, lo, lo, lo, lo clasificamos? Es? Bueno. es que yo creo que, yo, por ejemplo, es como, ahí, mira, yo lo, por ejemplo, ya, los prisioneros. Ya. Los prisioneros dentro de la música, depende del punto de vista como tú lo veas. Y los prisioneros, ¿cachai? Quizás a lo mejor el loco de la guitarra o el baterista Yo conocí a un huevón acá que traje así ¡Ay, oh, pero el baterista, el peor del mundo, el peor batero! Mm -hmm. ¡Ya! Pero el grupo funcionaba, pues huevón. ¿Cachai? Sí, pues, y la batería Ya pues, lo mismo si el baterista, huevón le pegaba los cuatro discos Le pegaba igual a la da lo mismo, porque la agua funcionaba Y a Jorge González funcionaba bien la batería así y, y al otro loco le funcionaba y así Claro ¿Cachai? Entonces, claro, si es por técnica, ¿cachai? de repente a lo mejor el rock nórdico ¿cachai? tiene mucho más técnica, ¿cachai? pero sí te dar, está no dentro de, ¿Ah? sí te está dentro de, hay como ya el loco no compone tan bien, pero compone, respeta las normas, ¿cachai? pero un hueón que venga así a dejar un pico, weón, no, no, es que me <ríe> caché no. Sí, sí, es como yo, yo, cono, yo cono, weón. Yocono, es como, es como, yo, yo vi, yo cono. Yocono, weón. Yocono, perro, de esta wea yo la tengo que salvar porque quiero que el mundo lo sepa, weón. Sí, sí, no, hay que matarla, hay que matarla. Yo, sí, no, sí, no, no, no, no hay que matarla, pero yo no, creo que el mundo lo sepa. No, sobre todo la gente no. que no escucha de Arabia Saudita, perro. No, no hemos no. llegado hasta allá. Este le, la pregunta lo, descarga con Yocono, ¿sí lo que Yokono, no Yokono. Yo, yo lo que he visto Yocono, es que, mira, yo sin saber de arte y lo, por lo poco que me he metido, ¿sí? así como lo que he cachado, bueno, ya, yo ya caché que era lo que era mala. <risas> yeah. sí, el loco sí. toca con John Lennon y Chuck Berry. Bueno. Tú cachás que tiene es que un lo amigo lo que es fanático de Chuck Berry, el loco, el, el Julio. Julius sí, sí, sí, sí, sí, lo Julius. Y bueno, la loca sale gritando, no sé si has visto ese video. Y sale de hecho Chuck Berry sale tocando la guitarra y la loca. ¡ay! Y Chuck Berry, una ¡Ay! cara, así Pero que. El... ¿Se lo cortan? Sí, bueno. No, de hecho hay, hay un momento, hay un momento que la loca sigue cantando y el, el, el sonista cachó y le... No, no, no. O sea, Y el loco. No. Jack Berry realmente mira y que así como, no sé, se nota, se nota como poco, pero igual lo muestran, yo si hubiera visto el video entero no me hubiera agachado, pero como que igual le muestran que el loco como hace o sea, así como abre la pepa y como que la cierra, como... esa loca... bueno, y el loco que la lo analiza, que no sé cómo se llama el español, que, que tú seguí igual... Oh, hace unas weas, loco, horrible, weón, no sabe cómo, no, no, está ahí, pero ahí, ¿Ah? Es que la propuesta, ella, la propuesta de ella es justamente eso, que cualquier cosa es arte. No. Entonces, entonces se sienta, no. se paga, se paga, y eso para ella es una canción. No, pues se mm. va a gritar, porque siento que ya, no. Sí. mira pero mira, pero No, no, no, pero es que también el arte, el arte es así, como no tiene definición, bueno, el problema no es que ella presente esa bola como arte, incluso podría ser, hay, hay locos. Hay, hay un músico, hay un músico que, que hizo una canción, la escribió en partitura, un músico clásico, que la canción duraba 100 años. <risa> <risa> Entonces, ya está, bien. Y empezó, nada, el personaje, Entonces tú al escucharlo, escucháis una nota nomás. Si tuvierais 100 años, escucháis la canción completa. Entonces, ¿es arte, no es arte? Ah, ya, pero tiene una intención. Por último, hacerte preguntar qué hacen arte. Ahí está, y es válido, es válido yo presentar una cerveza y decir, que es lo que hizo Warhol, no, Warhol, una ¿Sí? lata de ropa. De, de o sea, sí, Warhol, super... ya, pero Warhol, de... igual, Warhol igual tenía una propuesta, había una propuesta detrás, el popar, Súper sí, práctica ¿sí? y la que la asumía, super superficial. El rollo... Pero el, el sí, rollo es... pero te, había propuesta, vos, sí. No... Exactamente, yo ni siquiera Sí, pero es que Warhol Como obra de, como obra de pintura Dibujó una lata de, de sopa Y ya estaba dibujada Sí, pues sí, o sea, sí, no, sí, no hizo nada ¿cachai? Le puso unos colores y listo con esos artes A lo que voy, lo que voy Es súper es válido presentar un plátano Y decir que o sea, Es súper válido lo Como la decir, portada ya. que le hizo un artista a Warhol Sí, entonces bien el problema sí. es cuando ¿eh? empezáis a cobrar un millón de dólares por un plátano. Ahí ese es el problema, ahí es donde se va a tolar. ¿Cómo? Cuando yo cobro, cuando, cuando empezáis a cobrar un millón de dólares por poner un plátano. ¿Cachai? ¿Qué es lo que pasa ahora con el arte moderno? Cuando yo cobro, se para en un micrófono y grita, está bien, pero si cobra un millón de dólares para hacer, lo que lo hace. Si ah, pero ahí está el un no, un sí. Plátano, ahí ahí está va a mierda. Porque ahí te están validando como artista y no lo eres, que te está tirando gritos, Mira, Yo creo que ni siquiera la están llevando como artista, es como por, por el nombre. Porque no, de, arte, de arte no, nada, güey. Sí. De arte, de hecho, dentro de lo de Nick culiades, de los de culiados de mierda, güey, es súper bacán. Pero es que den... Puta, pero... Oh, ya, pero... Porque hay, por eso, es que hay una buena... Que se puede discutir mucho, ¿sí? pero mira... Esta es la obra. Todo empezó con un hueón que se llamaba Duchamp, un francés culiado en los años 20. ¿verdad? Todo el arte antes de ese hueón era arte. Era un, una pintura hermosa, ¿verdad? era todo, bueno, arte, arte, arte. Llegó este hueón de Duchamp en los años 20 tomó un urinario, de este urinario ah, que hay en Cuba. Sí. Es muy famoso, es muy famoso ese hueón. Ese y lo puso en una hueá en una de museo, lo puso. Ya, sí, caché esa intervención. Una que voló, y la tesis del loco es que sí, esa arte. Si tú lo llevabas al baño, era un urinario. Pero si tú lo tomabas y lo ponías en un museo, la hueá tiene una forma, tiene un trabajo, tiene pliegues, ¿cachai? tiene unas líneas, tiene una composición, es de arte. Es arte. Yo, lo, yo elegí esta hueá. Entonces... El loco no la tiró, no la tiró así como parece ese famoso millonario, ni para ni pa que, pa que dijera, hoy qué bonita la wea. Bueno, la tiró para que los no, que la vieran, discutiéramos hasta qué punto era que no era nada.